Compañeros, ¿cómo están? Este es mi primer video. Yo soy Sebastián. A mí lo que me gusta es jugar Minecraft, que es mi videojuego favorito. También me gusta jugar Fortnite, um, Roblox y... Por último, me gusta leer el libro de Minecraft y los compas del diamantito legendario. pues Bueno, no podemos decir bien el nombre. Yeah. Lo que no me gusta a mí es que me levante temprano para ir a la escuela. Porque pierdo mucho sueño. Aún no lo he recuperado, aunque lo entiendo. Otra cosa que no me gusta es que me baneen en Minecraft. Porque no sé cuántas veces lo han hecho. Son como 10 veces que me han baneado y tengo que recuperar mi cuenta todito. Y mi papá me ayuda porque suena en informática. Son cuatro cosas que no me gustan y cuatro cosas que me gustan. Me faltan dos que no me gustan. Yeah. Tampoco me gusta que, que me hagan bullying y meterme en problemas. Esas son todas las cosas que no me gustan y que me gustan. Se supone que ya, ya, ya se termina el video, pero bueno. Antes tengo que decirle lo que voy a hacer en todos mis videos. Yo voy a jugar a Minecraft, también a otros videojuegos, ya. Y voy a hacer algunos tutoriales de cómo ganar siempre en Skywars y no sé, pues ya. Eso es todo. Nos vemos en la próxima. Adiós.